Buenas tardes y es un placer estar como dando eh, inicio a la mesa de diálogo este, que, que nos va a estar eh, nucleando a, a los que vayamos llegando hay actores que están en camino que ya nos avisaron que, que están por llegar eh, otros que nos están acompañando desde Rivera desde Paisandú y Maldonado por el canal de, de YouTube eh, vamos a estar eh, arrancando con el espacio de la mesa de diálogo, repensando la extensión como función universitaria en el marco de eh, el, el trabajo que se viene haciendo en el ICES desde el, la, la unidad de, de apoyo a la extensión. Eh, y tenemos el, el, el placer y el gusto de estar acompañados en esta primera mesa este, con Javier Alonso, director de la, de la Comisión Central de Extensión y Actividades en el Medio, y el, director Gianfranco Ruggiano, este, para los de la casa ya conocido y reciente, recientemente electo para seguir en la función de director 2021-2024, este, en el periodo que sacamos números con, con Gastón en la previa y son esos los, los periodos. Que creemos que estamos, que estamos bien en ese sentido. <risa> eh, en este sentido eh, es, es importante contar con, con, con la presencia de, de Javier como, como proyector en este, en este lanzamiento de, de la actividad en la que intentaremos eh, en el año 2022 llegar también este, con, con, con la misma intención de, de pensar el, el, la extensión en, las, en, en los enures donde el ISEF tiene, tiene anclaje, eh, es un placer poder contar con un referente de la Facultad de Artes militante por la extensión desde sus primeros este, pasos en la universidad, y, y bueno, defensor también de, de la democracia y la libertad en el marco este, del golpe de Estado y terrorismo de Estado, y es un placer también contar con, con, con los aportes que, que podés estar haciendo en el marco de esta, de esta nueva etapa también del, del ICES, de, de poder pensar eh, un, un plan de desarrollo de la extensión, de en un mediano plazo este, y largo plazo entre el plan que, que prevé acciones y actividades, así como las dimensiones y líneas estratégicas y políticas hasta el año 2025, con la intención de poder eh, dar eh, un debate en un proceso institucional, también este, planificado en el marco de, de la proyección, de, de l'ICEF eh, en el marco de la Universidad de la República, eh, en, el, en el que podríamos destacar tres, cuatro líneas de las cuales eh, esta mesa es, es, es parte, que tiene que ver con, con la posibilidad de pensar eh, a la extensión universitaria, ¿sí? como un, un plano... Eh, sustancial en el desarrollo académico, y eso es una dimensión que a nivel institucional, en el, en el trabajo de, de, realizado por, por los órdenes y, y por los diferentes actores de, del Instituto Superior de Educación Física, queda plasmado y presentado este, en, el, en el plan de desarrollo institucional, y al mismo tiempo en un contexto en el que eh, los desafíos de ese mismo plan en relación a las posibilidades de pensar eh, un un ISEF que, que, que proponga, eh, como lo viene haciendo de forma sistemática, la discusión sobre la mesa en relación a un libre ingreso, que proponga la, la discusión sobre las implicancias de pensar al ISEF, si un servicio este, como facultad, nos, nos, nos pone en un contexto de... de, de de pensar o repensar la extensión en ese marco, ¿no? de, y de la posibilidad de que la extensión tenga este, una, una dimensión en la que institucionalmente se la ha puesto también en el marco de eh, una, una función este, inter, importantísima para pensar el desarrollo académico de la institución en diálogo con la investigación y con la enseñanza. En ese sentido también, la posibilidad de pensar la extensión, como, como, como parte este, de, de procesos eh, integrales articulando las funciones nos ha dado eh, el pie para, para en el día de hoy estar presentando al mismo tiempo que un trabajo y un libro vinculado a la producción en relación a la extensión en el ISEF hoy ¿sí? eh, el libro justamente lleva, lleva ese nombre la extensión en el ISEF hoy entre la acción y la reflexión ¿sí? Eh, en el que decidimos eh, poner sobre la mesa también en el marco este, de las movilizaciones por el 25N uno de los artículos en los que eh, el ISEF piensa desde la extensión con o de la mano de una perspectiva de género en la que los proyectos también se ven involucrados en ese marco decidimos darle un lugar y un espacio particular en ese contexto eh, van a estar participando Martina Pastorillo, Pastorino, y este, en el marco de uno de los trabajos que, que, que, que se va a estar este, publicando junto al libro y la posibilidad al mismo tiempo del de, otro eje eh, importante eh, de trabajar la dimensión de las discursividades en torno a la extensión universitaria eh, en el marco del de desarrollo académico del ISEF vinculando básicamente dos ejes sustanciales para el trabajo de la extensión, eh, que tienen que ver con el, en la actualidad, el desarrollo del programa de desarrollo territorial, que está llevando adelante, este, en, se está llevando adelante desde eh, la coordinación de carrera en diálogo con las, con las unidades de apoyo eh, y académicas en, en, en el ISEF, al mismo tiempo que discutir, repensar y, y, y ver las posibilidades de trabajar eh, los desafíos para la producción de conocimiento desde la extensión en ese segundo bloque que vamos a tener posteriormente. Vamos a estar acompañados también de, de Natalia Estela, Santiago, con, el, con la idea de presentar en el, de, la extensión en el ISEF hoy este, en el marco del programa de desarrollo territorial y eh, vamos a contar con la presencia de Alicia Rodríguez, también para, para ese segundo bloque. Cierro y le dejo la palabra eh, a Javier con, con dos cosas que, que creemos eh, importantes destacar, de estas cuatro mencioné dos, las otras dos son de personal docente, ¿sí? en el que los docentes de cargas altas y medias deben cumplir tres y dos funciones, respectivamente, tres sustanciales de la universidad, por lo tanto, también es un momento sustancial para poner este tipo de debate sobre la mesa porque... La universidad, por lo tanto, también es un momento sustancial para poner este tipo de debate sobre la mesa porque eh, necesitamos de más y mejor extensión también en la medida de que van a ser requeridas como requisitos en el marco de eh, la adecuación de estos cargos docentes que tenemos eh, en el marco del ICES. Actualmente se están trabajando, este, y esta es la cuarta dimensión que quería plantear, desde la creación, la reciente creación de la unidad eh, académica de apoyo a la gestión, que está, eh, fue eh, creada en este eh, 2021 con la intención de articular las funciones eh, universitarias y al mismo tiempo la posibilidad de pensar la gestión académica como un campo ¿sí? que permita tomar más y mejores definiciones políticas, institucionales, eh, al ICEF. En ese sentido, eh, la unidad de, de extensión tiene también un, un papel dentro de las, de las líneas que se están priorizando, eh, en la que el campo profesional... Eh, el vínculo con los egresados de la casa de estudios eh, para nosotros es un, un, un punto de, de referencia que, que es importante destacar en este contexto porque es vista desde el proceso de evaluación que viene llevando este, el ISEF en el marco de la universidad, eh, es vista la extensión también como un diálogo importante eh, para pensar y repensar el campo profesional en una eh, carrera universitaria donde eh, la docencia y lo que pasa en el campo de juego eh, son, son cosas importantes. Entonces la extensión juega también allí una, un papel en el que es vista por estudiantes y docentes como espacios donde esa práctica se pone en juego evidentemente para, para hacer un espacio sustancial en la formación eh, académica de los futuros licenciados en educación física. Entonces, por ahí la, la cuestión inicial de la, de la presentación. Eh, en este sentido, solo resta destacar que eh, est estamos realizando este trabajo desde la UAS, con Gastón Dufur y Camilo Rodrí Ríos, que están eh, como, como ayudantes en esta, en esta unidad y, y que llevan un... un un laburo cotidiano que hace posible que, que estemos como presentando este, estas, estas sesiones hoy. De hecho, Cami Ríos es uno de los, de los compiladores del libro que se presenta en el segundo bloque del día de hoy. Así que, bueno, desde ahí eh, dejo la palabra a Javier. Este, y, y bueno, de nuevo, muchas gracias por, por estar en este lanzamiento que queremos que, que pueda aportar para seguir trabajando desde la extinción y el ISEF en el marco con en la universidad. Bueno, yo, yo este, muy buenas noches o buenas tardes, porque acá no se sabe si es de pero además está lloviendo. No este, me, me, me voy a disculpar ahora porque ya me disculpé con Luciana por aquella conexión de, inter, de internet por Zoom que ustedes me estaban esperando y mi incapacidad tecnológica es tan tremenda que no me pude conectar. No, yo digo públicamente porque ahora que estamos en YouTube claro, para quedar bien pegado Esto quedó grabado, Javier. Esto quedó grabado. No, yo la verdad que este, los saludo en primer lugar por el, el despliegue de energía que han hecho a nivel nacional. ¿no? Y esto, yo se lo en las reuniones que hemos tenido con Luciano con, y contigo también. Este... Hemos hablado y, y bueno, eh, tenemos varios proyectos eh, en vía, como, como, como Casaballe, de ver cómo organizamos. Una, una, un asunto que merece resaltar es esto. Está lleno de oportunidades. También está lleno de trampas. ¿Verdad? Algunas trampas que tienen que ver mucho con, con las trampas al solitario, ¿verdad? Este, y en eso tenemos que tener cuidado porque en una, en una universidad que viene de una un, un planteo de tipo político, educativo profesionalista ¿verdad? Eh, eh, que está arraigado aún hoy arraigado aún hoy con una sucesión de, de, de olas reformistas ¿no? que han hecho mella que han instaurado asuntos para conversar y que están instalados también eh, se ha producido un, un, este, una problemática vinculada con el co gobierno verdad nosotros en el gobierno estamos teniendo problemas verdad porque si el, el, el, el gobierno se toma como ideológicamente como la representación democrática que implica la delegación, el, el órgano de cogobierno general se debilita. Y yo creo que está debilitado. Eso es un problema grave porque conseguir la autonomía y el cogobierno fue una lucha gigantesca. ¿verdad? Y la universidad me parece que si está debilitada en eso debería hacer esfuerzos para para cambiarlo. Pero para cambiar eso, me parece a mí que implica cambiar un poco el sistema educativo. Un sistema educativo que hay servicios todavía que creen que la investigación no hay no tiene razón de ser en el grado. ¿Verdad? Pero facultades muy serias. Que a mí me parece que eso es un dilema. Lo digo lisa y sanamente. Si las tres funciones universitarias, como dice el Estatuto del Personal Docente, no nos olvidemos que el Estatuto del Personal Docente, los docentes universitarios están preocupados porque se aprobó. ¿O no? ¿Cómo hago ahora para distribuir mi salario en las tres funciones? Esa es la pregunta hoy, lo cual es medio como lamentable. ¿no? Pero es así. Yo creo que... Acá el empuje tiene que ser un empuje de, de meter el tema del gobierno el tema de no el mecanismo representativo, sino el mecanismo democrático. ¿Verdad? Porque y, y, y, y la revolución francesa triunfó la representación, porque la burguesía quería estar en el poder y bueno, y lo, y lo logró. Y el sistema ese se instaló en todas las democracias, en todas las repúblicas latinoamericanas. O en casi todas, vamos a poner algunas que no. Pero dicho esto, el, el tema del co-gobierno es un tema fundamental. Otro tema fundamental es, que deviene de este y deviene también de, del concepto edu educativo, y es que las tres, funciones, las tres funciones universitarias tienen que estar relacionadas integradas en planes de estudios completamente. ¿Verdad? Nosotros no podemos partir de la base de que la extensión es algo que tenemos la obligación de llevarla a cabo porque hay que cumplir con ciertos elementos para obtener el título. Eso es un punto de vista que no tiene la riqueza de la, la, de que el, el acto de enseñanza esté vinculado con la interrogación que implica la investigación y con la necesidad moral de relacionar el conocimiento con la sociedad. Que es una necesidad moral, es como un juramento que eh, eh, está escaseando. verdad Yo creo que hay una coyuntura favorable, porque hay um, um, facultades nuevas, servicios nuevos, irrumpen, y servicios que vienen con, con, con sangre fresca y con ideas. Y esas ideas hay que ponerlas sobre el tapete y buscar en las estructuras, me refiero a la estructura del gobierno universitario de carácter republicano, verdad este, buscar las conexiones como para llegar a enfoques diferentes, no estoy hablando de, de, de, que, de, que, de que la universidad tenga que, que, tenga que, que predominar la enseñanza activa no, no, no, no estoy en esa no, no, no, no estoy poniendo títulos a nada simplemente lo que estoy diciendo es de tomarse la enseñanza como un elemento fundamental en la formación enseñanza, investigación y extensión las tres funciones y gestión también, obvio ¿verdad? eso implica cambiar la cabeza implica Incluir en el grado, interrogarse. Interrogarse sobre cuál es el, el, el papel de la universidad en nuestra sociedad. Porque eso, si bien está dicho en muchos textos, como el artículo 2, como el estatuto del 35, que les recomiendo releerlo porque es muy interesante, este... El artículo 2 tenía un texto en el, artículo, en el, en el, en el, en el Estatuto del 35 que por negociaciones este, con la FEU y, y los profesores de la, de, de la época, este, se incluyó la palabra que tiene el artículo 2 del de, sistema republicano de gobierno, cosa que no existía en la redacción que habían preparado, nada más ni nada menos, que le, don Leopoldo Agorio y donde estuvo también implicado Frugone como universitarios, que en aquella época tenían una pluma muy interesante. ¿no? Y una feu que era, por favor, si uno lee las publicaciones del estudiante libre de medicina, hay que hacer sombrero y decir, bueno, señores, vamos a aprender algo de acá. Y son de la década del 20. ¿no? Por, por aquellos de aquellos que dicen, no, eso ya fue. ¿Cómo ya fue? Eso no fue nunca o fue a medias y en pedacitos entonces yo creo que ahí hay desafíos que nosotros tenemos que incluirlos en la bolsa verdad este, sin pedir permiso a nadie incluirlos en la bolsa y desafiar las cosas bien lo digo en una buena onda no, no, no en términos ni guerreros ni nada que haya des desafío que las interrogaciones estén en el currículum. ¿Verdad? Y no un texto que se imprime, se reparte, se aprende, se da un examen y si dijiste lo que dice el texto, estás bien. Y si no dijiste lo que dice el texto y dijiste es otra cosa. Que capaz que es más importante que el texto, tenés problemas. Entonces eh, hay un tema que tiene que ver con la obediencia y con la desobediencia que está integrado en una enseñanza que no le otorga a lo predeterminado. Y para mí eso es un valor. Yo creo que ahí estamos trabajando juntos, y la extensión está despuntando con interrogantes, porque ¿qué pasa con la extensión? ¿La extensión qué es? La extensión es nada más ni nada menos que el pueblo dentro de la universidad. Porque si no, ¿de qué, de qué se trata? ¿De que nosotros vamos a, al pueblo a, a iluminarlo? ¿De qué estamos hablando? El, el pueblo tiene una tradición, el arte, que es mucho más rica que la tradición que tuvo en la universidad. Los teatros independientes, ¿qué son? ¿Qué significan? Y la academia permaneció al margen durante un siglo sobre esos tópicos. Hablaban, por supuesto, de, de la cultura y de, y de la mar en coche. Está bien, está todo fenómeno, pero el teatro independiente se forjó fuera de la universidad. Y para darles un dato curiosísimo, las artes plásticas y la música ingresaron en el año 1953 por una ley presupuestal, en la época de Luis Valle, creo que era. Donde la universidad dijo que sí, porque estaban eh, rectores que, que, que, que, que, que creían que el, todo el pensamiento humano tenía que estar en la enseñanza superior. Y también creían que todo el pensamiento humano tenía que estar en secundaria y en primaria. Y eso es lo que no pudimos lograr, lo que no pudieron lograr nuestros abuelos y nuestros padres y nuestros maestros. Yo creo que ahí hay, un, ahí hay una cantera en la cual hay que entrar y empezar a, a picar piedra ahí, ¿verdad? Y crear formas novedosas que interesen, que, que penetren y que cambien un poco el panorama educativo, ¿verdad? ¿Con miras a qué? no por añoranza del estatuto del 35, porque si no te van a decir que eso es un retrogrado, que eso sucede, que estás pensando en aquel en fugón y, no, eso ya, ya fue, porque el término es ya fue y no fue nada, insisto. Pero pensar, pensar en todas estas cosas que estamos haciendo, a ver qué proyección tienen y tantear y buscar en buscar la aventura, la aventura que implica Aceptar lo que no está resuelto como interrogación y meter todas nuestras energías para entre todos, entre todos, resolver cosas que nos permitan más reforma, más no quedarse quietos. Bueno, ustedes no se quedan quietos nunca, ¿no? Pero de alguna manera, de alguna manera, eh, eh, la cosa va, va por ahí. Seguramente antes de fin de año nos vamos a juntar con, con lo de la FADU, con una cantidad de gente para hablar de Casa Valle. Ese es otro punto. El PIM es otro punto. El APES es otro. Ustedes están desparramados por todo el mundo. Una especie de imperialismo. De una cosa impresionante que yo, la verdad, que felicito. A que él hace así. No hagas ese gesto porque eso... Aprovecho ah, porque no está, en cámara. Eh, bueno, no está en cámara. Pero yo, la verdad, que los lo felicito y me entusiasma lo, lo que hacen. Yo los conocí en Paysandú este, hace bastantes años. Y nos que nos pidieron que le pintáramos un mural en, en la sede de Paisandú le pintamos un mural, y, y, y lo, lo, lo miraban, ustedes lo miraban y nos miraban a nosotros y decían, ¿Y ¿esto qué es? Pero estuvo fenomenal, estuvo bárbaro, estuvo genial, porque yo lo recuerdo eso con mucho cariño Estaban desafiando y cuestionando el arte, viste. No, no. Estaban diciendo que nada más. Bueno, está, pero les agradezco mucho por.. por, por darme, dado la instancia a esta, y bueno, y los voy a escuchar a ver ¿qué, qué es lo que dice. Placer, Javier, muchas gracias. Gracias a ustedes Franco, te toca. Bueno, entonces empiezo saludando. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas, eh, quienes fueron llegando y no había podido saludar y también quienes están en la conexión y, y nos están siguiendo. Eh, es, es un gusto como siempre, de estar conversando este, con ustedes, estar conversando también con, con Javier, eh, a partir de esta invitación de repensar la extensión eh, en ISEP. Repensar la extensión en ICER. Eh, como, como función universitaria. Eh, un poco creo que también en, en lo que traías, Javier, en esta, en esta quizás en esta invitación a esta segunda invitación a una aventura respecto de lo que capaz que todavía no fue, eh, creo que también implícito hay una apuesta por repensar y ser eh. uh -huh. y esto creo que, que es a lo que la mesa nos está eh, invitando y entonces me tomo el atrevimiento de, de explicitarlo, eh, tomando de nuevo el pie que, que nos dabas Javier. Eh, y, y, y además engancho con que el, el libro nos da una pista, ¿no? Este, esto de, de pensar la extensión entre la reflexión y la acción. En el entre, me parece que esa, esa invitación tiene sentido. Eh, porque creo que también ahí hay, hay varias de las cosas que, que traía líder que cuando, cuando abrías la mesa que son en las que estamos, eh, desde hace varios años, y en esto yo apenas eh, me sumo. Eh, me está tocando ocupar este espacio en la mesa, sin embargo, también me, me sumo desde el haber intercambiado durante bastante tiempo con un montón de compañeras y compañeros en, en relación a estos temas. Eh, decía, creo que es en ese entre que quizá esta, esta invitación a la aventura de pensar sobre lo que no fue y a ver cómo movemos las estructuras que ya están, eh, tiene sentido. Varias veces en estos intercambios, lo que creo que, que a mí más me ha hecho sentido y que tiene que ver con el repensarnos como ISEF, con la excusa de que nos convoque la Unidad de Apoyo a la Extensión y su... Este, su constante revisión de sí misma y de las políticas institucionales en relación a esto, tiene que ver con que eh, hay una discusión que hay que levantar una y otra vez, y que es, desde mi perspectiva, de nuevo, ¿no? Como, como puedo enunciarla, hay una discusión epistémica eh, central, eh, que tiene que ver con que eh, preguntarnos con quiénes producimos conocimiento, no es algo eh, neutro, no es algo inocuo, no es algo eh, que tengamos que dejar aparte, librado o, o, o, o puesto en, en un costado. Hay una discusión de nuevo, voy a decirlo, que es central y que ISEF tiene que repensarse a sí mismo, que la extensión, eh, que desde la perspectiva de la extensión viene formulándose, eh, que quizás no ha tenido tanta centralidad en este último tiempo, ahora esto va y viene. Eh, Preguntarnos con quiénes producimos conocimiento es algo que nos pone eh, en relación a un conjunto de, de inquietudes eh, y a una, eh, en relación a una perspectiva en la producción de conocimiento que, que me parece que tiene sentido seguir levantando. Eh, en, ese, en, en relación a esto, yo creo que tenemos evidentemente muchísimas perspectivas respecto a la extensión conviviendo y súper bienvenida esa convivencia. Creo que hay un, una discusión que está bien eh, que vuelva también en todo esto, eh, porque también me ha tocado escucharla varias veces, no es una cuestión metodológica la extensión, no se trata de un cómo producimos conocimiento. Me parece que la, la formulación importante no es cómo hacemos. Eh, eh, extensiones, en, eh, ¿cómo, cómo producimos conocimiento en ese sentido, cómo hacemos extensión. Eh, me parece que hay una potencia absolutamente distinta eh, que también puede ser eh, puesta sobre la mesa, que es con quiénes producimos conocimiento. Y, en, y eso no es una cuestión metodológica, es una cuestión epistémica. Eh, a mí también... Eh, Quizás charlando con algunos y con algunas ya, ya lo, he, lo he comentado. Me enorgullece muchísimo formar parte de una universidad pública que se pregunta sobre esto y que discute sobre esto. Evidentemente no hay posiciones unánimes y también en ese sentido, más que bienvenido, eh, que, la, que las diferencias que puedan haber nos lleven a discutir. Eh, también en esto creo que la jornada de hoy... Eh, tiene un elemento muy importante, está presentándose un libro y que estas discusiones y estas diferencias puedan estar igual sistematizándose en producciones, en publicaciones, también es un elemento fundamental. Así que más que reconocimiento en este sentido al trabajo hecho desde la Unidad de Apoyo a la Extensión, en un sentido acumulativo, porque uh -huh. también creo que en esto eh, importa señalar procesos de largo aliento. Eh, nos toca estar ocupando los lugares que nos está tocando ocupar, Javier, Líder, a mí mismo, eh, y eso no deja de ser nunca algo acotado en el tiempo. También entonces en relación a esto, creo que la invitación que está puesta, que me, me animo por la confianza y la gentileza que, con la que siempre nos invitan a, a, a reformular, o a desafiar, o a cinchar un poco para acá o para allá, eh, es esta. Es sobre cómo la institución, repensándose a sí misma desde una perspectiva en la que preguntarnos con quiénes producimos conocimiento, tiene sentido, a partir de eso entonces decía, cómo construimos política institucional de largo, de largo aliento. y CEF, evidentemente es un servicio todavía joven, quizá por eso el ímpetu con el que eh, irrumpimos en tantos lugares que Javier decía... Este, y en esta relativa juventud que tiene la universidad, también es importante decir, estamos con el desafío de mirar para atrás y reconocer que no somos una institución tan joven, sino que tenemos unos ochenta y pico de años de historia. Y que muy probablemente en toda esa historia hay un capital muy grande a recuperar. También seguramente si miramos tanto más atrás, nos preocupemos por mirar tanto más adelante. Y los procesos también serán en ese sentido mucho más de largo aliento. Eh, que ciclos cortos de 2, 3, 4, 5 años que pensamos quienes estamos ocupando algunos lugares. Vuelvo a decir entonces, y de otra forma, lo mismo. El desafío que hoy tiene ISEF en su proceso de ir consolidándose como servicio universitario es el de construir políticas de largo aliento respecto a la forma en la que se produce conocimiento. Eh, esto sin duda es de los principales desafíos. Líber, lo decías... Al pasar, lo, también lo retomo. Hemos hecho una presentación en el Consejo Directivo Central del Plan de Desarrollo Institucional. Tenemos un objetivo estratégico formulado, que es el de convertirnos en un servicio asimilado a facultad para el final de este periodo, que me toca la, ocupar la dirección, y es hasta 2025. Yo pensaba que el 2025 también me tocaba. Aparte ahora ya me entero de que el último año me, me otorgaste una licencia que no me esperaba, bienvenida sea. Eh, esperaba estar hasta 2025 inclusive y ahí estamos diciendo, a ese momento queremos haber generado las condiciones para hacer un servicio similar a Facultad. Y la verdad creo que es también es importante reconocerlo, ni están generadas esas condiciones y por lo tanto hay mucho trabajo para hacer, ni si nos ponemos a hilar fino si sabemos exactamente qué es lo que eso quiere decir. Y creo que en este no saber, en esto que todavía no ha sido, que traías vos, Javier, en relación a otros procesos, hay un desafío muy lindo, hay un desafío muy interesante. Hay toda la posibilidad de construir una perspectiva en relación al quehacer universitario, en el que esto que está gestándose, que sigue gestándose, pueda capitalizar estos ochenta y pico años de historia, y sobre esa base construir estructuras académicas, procesos académicos, que como también decían antes que yo, eh, no se trate de cumplir con una formalidad de que el estatuto nos pide eh, el ejercicio de algunas funciones u otras en función de la carga horaria que tenemos, sino también un poco reformulado lo que decías, Javier, eh, sino que asumamos un compromiso ético como institución en relación a la producción de conocimiento que como Universidad de la República ya nos produce conocimiento en este país. Sigue siendo cerca del 80% del conocimiento que se produce en el país el que la Universidad de la República produce. Podrá discutirse un montón y hacerse un montón de críticas incluso a eso. Ahora, la responsabilidad que como institución tenemos frente a ese dato es muy grande. Y celebro, vuelvo a decir, y celebro, vuelvo a decir una y otra vez, que desde la UAEX, en el caso de Iser, desde los compañeros y las compañeras que están impulsando con mucha fuerza el sostenimiento de políticas institucionales, vinculadas a la extensión universitaria, que se nos convoque a discutir y a repensarnos, que se nos interpele, que nos animemos a interpelarnos a nosotras y a nosotros mismos, desde esta pregunta de ¿con quiénes producimos conocimiento y para qué? Eh, en eso hay muchísimo por hacer y hay muchísimo hecho. Eh, yo voy a hacer Casi que apenas unas menciones muy puntuales, porque creo que lo más rico viene en la segunda parte también, en la que nos cuentan sobre algunas de estas experiencias. Eh, los, los desafíos que tiene la universidad y que en ISEF estamos intentando traducir, eh, también nos llevan a pensar sobre cómo consolidamos las estructuras de producción de conocimiento, las estructuras académicas, ¿Cómo integramos sólidamente en todo esto eh, los procesos de investigación, de extensión y de enseñanza? Lo dijeron antes que yo, eh, y el decirlo también es al mismo tiempo explicitar las dificultades que tenemos para esto. Eh, más allá de los esfuerzos y las conexiones por YouTube, tenemos una presencia territorial que Javier decía... Es en todo Montevideo, sí, y es en todo el país. En todo el país, dije Sí, es verdad. Eh, y, es, y esto nos interpela en cómo, desde nuestras acumulaciones que podamos llegar a tener, Maldonado, Paysandú, Rivera, también abonamos a procesos de consolidación de estructuras universitarias de los CENUR, que también son eh, hoy más fermentales que consolidadas. La potencia es enorme, eh, y creo que la, el, también otro de los desafíos que tenemos es a lograr convencernos y convencer a una universidad de la república de que existe un campo académico de la educación física. Esto no está dado, sigue sin estar dado el hecho de que la educación física sea vista como un campo académico. De hecho el animarnos a, a, a formular esta intención de ser un servicio asimilado a facultados tiene que ver con esto, con decir, ok, si es que damos por hecho, si es que tomamos como punto de partida que hay un campo académico de la educación física, entonces la forma académica e institucional que tenemos que darnos como Instituto Superior de Educación Física es el de ir transitando hacia una facultad es la forma institucional que la Universidad de la República se ha dado a partir del reconocimiento de un campo académico. Eh, decía, en ese desafío de convencernos y convencer de que tal cosa como el campo de la, de la educación física existe, eh, también está gestándose las perspectivas desde las cuales nos proponemos producir conocimiento en ese campo. Y una vez más entonces, más que bienvenida a la invitación que nos hacen desde la unidad de apoyo a la extensión, en el marco de todas estas políticas que estamos intentando impulsar, desde la comisión directiva, desde la dirección de un programa, desde las coordinaciones de carrera y desde los departamentos académicos, de tener un programa de desarrollo territorial, tener un plan de desarrollo de extensión, de integrar todo esto en una reestructura de los departamentos académicos, de hacerlo formar parte de un plan de, de desarrollo institucional a mediano plazo. Eh, y entonces cierro diciendo esto, creo que la, la invitación de repensar la extensión es justamente la de repensarnos institucionalmente, como dice. Eh, y ahí entonces eh, les agradezco, además de la gentileza de invitarnos, la insistencia en que esto siga siendo un tema que está arriba de la mesa en relación al cual pensamos y desde el cual también, eh, como decía Javier, lo pensamos no como un requisito que el estatuto del personal nos pone, del personal docente nos pone sino como una perspectiva ética en la cual construimos una institucionalidad pública en la Universidad de la República. Así que muchísimas gracias eh, y bueno por acá dejo que sigamos con otros y con otras compañeras. Muchas gracias Franco. Eh, yo me voy a voy a pasar unas ratas para que salga más que nada en el canal PH Nike, en la compa de que va a estar con, con, con Marti posteriormente y no Fernández como dije, eh, Fede Ratas al pasar. Eh, para, que, para acompañar en esto de quedar pegado los tres en la mesa, eh, nada, este, estaba bien como mencionarlo y lo digo antes que venga Pía, así de más entera de lo que pasó. Eh, eso con primer lugar, y después en realidad retomar solo dos ejes que me parece importante esto de, de releer la historia desde un lugar particular. Eh, que, que es el que, el que estamos como poniendo sobre la mesa hoy, tiene, tiene también en esa pregunta como el, el, el, el insistir en, en, en que la forma sea el, el repensarnos, el reflexionar sobre esa eh, dimensión que nos pone en diálogo cuando, cuando nos hacemos y nos insistimos con algunas preguntas, este, y que nos permite eh, pensar en, en una dimensión eh, común, esa posibilidad de decir... Estamos eh, repensándonos, discutiéndonos, y eso es lo que también eh, la, la extensión creo que viene insistiendo en términos de función universitaria para poder dejar sobre la mesa esto de eh, no, no contentarnos con, con, lo, al, con lo que alcanzamos en la sino con la posibilidad que nos permiten los nuevos desafíos que instala esa repregunta constante de, de, de, la, de la reflexión. Este, que incluye a su vez formas, modos, dimensiones, políticas, académicas, etcétera, Y que, y que es interesante Y la otra cuestión que, que, que tiene que ver también con esto de revelar la historia Tuve la suerte de estar en la unidad de, de egresados hace muy poquito tiempo Desde la cual se insistía también en esto de eh, la extensión como, como forma de eh, preguntarnos por un otro que hoy no está dentro de la universidad eh, directamente y es el profesional que se formó en la Casa de Estudios y que queda desvinculado muchas veces de la posibilidad de un trabajo y ahí creo que la extensión también tiene, en esto que traía Javier de repensar el cogobierno gobierno creo que la extensión en ese plano aporta una dimensión como para ir como retomando cuestiones que, que traían los dos este, y que... Y me parecía interesante como traerlo porque fue algo que me devolvieron en el cierre de la final de estado, la posibilidad de seguir pensando desde la extinción en esta nueva pata y anclaje este, que, que, que asumió este, la institución para, para generar el diálogo con la profesión, con, con, con el campo este, profesional. Me parecía interesante decirlo porque también ataba un poco las dos presentaciones que tuvimos de, de Franco y de Javier agradeciéndoles, eh, comparto con Franco que la parte más interesante en la que yo me voy a pasar también al lugar de oyente viene ahora, no por desmerecerlos pero porque vienen un montón de cuestiones que, que está bueno darles el lugar y el espacio eh, simplemente decir que es parte también de un montón de, de experiencias que, que vienen como en un acumulado y es eh, súper interesante poder estar pensando en, en que que, bueno, que sea una dimensión acumulativa que nos permita reflexionar también de ese releer esa historia ¿no? que, que, planteaban, que planteaban ustedes. Así que con eso yo les, les voy a dar el paso a Cami, a, a le este, dejamos ahí la, la posibilidad de, de darnos del otro lado en las, en las salidas para el qué que tiene dice así que agradecerles a los dos este, por acompañarnos. Y, y bueno, eso, gracias.